Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 24 de diciembre del 2018. Ya estamos a escasas horas para la tradicional cena de Navidad. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias del día de hoy con comentarios, entrevistas, reportajes, noticias nacionales, locales e internacionales en este mundo globalizado. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes por, por permitirnos entrar a sus hogares. También gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada, también al canal 14 que nos abraza con la novia de, del Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, al 42 a la olímpica ciudad de la Vega, al 41 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, espaillat moca también al 46 que nos abraza a todo santiago la ciudad de los 30 caballeros toda la línea noroeste la ciudad corazón y para gran parte de Estados Unidos en diferido en el 1014 a través de canaán a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do un abrazo grande desde aquí desde mañana a cada uno de los dominicanos que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Ya estamos cerca de comer coquito y comer gomita, aunque me digan que soy carajito. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, onamet que nos dice que para el día de hoy los campos nubosos que estuvieron rondando este fin de semana a raíz de una débil vaguada en la geografía nacional, ya ha cursado todo nuestro territorio, por lo tanto hoy se espera cielos despejados con escasas posibilidades de lluvia en la zona oriental, los haitíes y cordillera central por los vientos del este noroeste Estos vientos pueden provocar pequeños aguaceros en estas áreas de nuestro territorio. La mayoría de nuestra geografía estará con cielos despejados, totalmente adecuados para realizar todas las actividades al aire libre. Y también, temperatura agradable. Vamos a tener una Navidad, una noche buena, con temperaturas agradables en todo el territorio nacional, incrementándose bien agradable en la madrugada y en primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Poca posibilidad de lluvia para hoy y cielo despejado. Así que disfruten este 24 de diciembre con temperaturas agradables y cielo despejado. Bien, a raíz de las diferentes actividades que realiza la gobernación, realiza también el gobierno entregando cajas navideñas a diferentes sectores de la población empobrecida de nuestro país, aquí en San Francisco de Macorís también la gobernación ideó un, una metodología para entregar las cajas navideñas a razón de que en muchos lugares se eh, estaban significando eh, tumultos y también eh, actos bochornosos eh, en el pleito por conseguir una caja y el gobernador optó por eh, hacer tiques y entregar entonces los tiques, para con esos tiques, valga la redundancia, entonces hacer las entregas de las famosas cajas navideñas. Pero, ¿qué sucedió con los tiques? Ahí podemos observar la situación de los tiques, cómo se lo estaban disputando entre entre unos y otros de tal manera que muchas personas eh, se lesionaron entre unos y otros ahí, eh, un acto también vergonzoso no sé hasta cuándo estaremos nosotros pasando este caso de esta pobreza que se manifiesta tantos años de tantos gobiernos hablándonos a nosotros de combate a la pobreza hablándonos nosotros de condiciones favorables que han erradicado tantos millones de pobres. Y sin embargo, cada vez que vienen estos momentos, viene entonces y se desvela y se desnuda la realidad de lo que está padeciendo el pueblo dominicano. Cerca de 1.200.000 familias pobres en República Dominicana no tienen seguridad alimentaria. Y eso se, se vislumbra y se ve en estos actos como por comida, por comida, señores, maltratándose entre uno y otros, vejándose. Tanto así que a veces no tienen ni siquiera control de sí mismos y se agreden de tal manera que causan daño a su, a su vecino, a su prójimo, a la otra persona que está ahí por estos actos vergonzosos y cómo se, se deja ver la dignidad humana en, en, en la parte más profunda, en el pozo más profundo, la dignidad humana cae. Y también los valores, por este caso, que arrastra la pobreza. Antes de continuar con los detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, ¿Cómo Fulvio. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bueno, gracias a Dios. Bien. Eh, tuvimos por las terrenas. Ya, ya, ya. Yo estuve bien agripado, bien, bien, bien mal. Estoy eh, aquí por guapo. Ya saben lo que pasamos esos, <ríe> sí, sí, sí. esos días de gripe. Es terrible. Gracias, Padre, por la luz de este nuevo día, por, la, por permitirnos entrar a sus hogares también a ustedes y saber que hoy es Navidad. Sí, bueno, sí. mañana... Es sí, hoy es Nochebuena, noche mañana, mañana es Navidad Entonces se puede decir, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad A pesar de yo estar así, Francis, con calmante uh -huh. Mi hijo me llevó a Jarabacoa porque la familia se reunía Una tradicional reunión que hacemos con la familia en, en, en, en Jarabacoa En Baiguate, ya. Rancho Baiguate sí. Y ahí la pasamos muy bien, un abrazo a toda la familia Y gracias Qué bueno por este compartir tan interesante. Bueno, eh, ¿Viste, la Francis, que... este, este asunto de la distribución de la... Y... Ahora por que aquí. Bueno, ni siquiera estaban las cajas. No, tiques. Y la impaciencia le, le, le, le embargó a cada uno. Qué pena que se den estos episodios y que se repiten año tras año. Y como tú decías, la contrasta mucho el, el hecho de, de que en ocasiones la prensa nacional se copa de decir, en decir que el gobierno ha sacado a tantos millones de personas de la pobreza y realmente aquí se está haciendo muy poco para que la clase media se recupere y no llegue a la pobreza, por lo tanto la pobreza se aumenta cada vez que la clase media desciende puntos de su calidad de vida, entonces encontramos un escenario pues, propicio para este tipo de, sí. de, de, de situaciones, pero fíjate algo, siempre he estado de acuerdo con que a los que menos pueden el Estado pueda proveer porque está destinado en el presupuesto de la nación unos recursos a fin de a paliar un poquito estas sí, necesidades. Sí, sí. Mira, Francis. Y eso se cumpliría, pero no en esta forma. Mira, Francis, ellos tienen. Primero decirte que la clase media dominicana es una de las clases más vulnerables que hay. Claro, porque. porque no es, está al borde aquí no se está de genera, caer a la Nada pobreza. se está generando para es que sumamente se pueda vulnerable. Re, reciclar siquiera. Y lo otro es que el gobierno tiene todos los censos, Francis tiene todos los censos y sus programas sociales, así, así lo atestiguan, tiene programas sociales Comer es Primero, tiene programas sociales Solidaridad, que eh, tiene identificada todas las familias pobres. ¿Por qué no usan ese mismo método, Francis? Es mi pregunta. ¿Por qué poner la gente a exponerse así, a ese vejamen, a, a esa bajeza moral, donde... Donde la, la, la dignidad humana cae rodando por el suelo, por un poco de comida. Mira. ¿Por qué no usar esos mismos métodos y que le llegue directamente a su tarjeta? La, ah, no, porque ahí no hay política entonces, no hay la presencia. La sociedad dominicana. De ese santo que le entrega eso. Y en estos tiempos es mucho más violenta y genera violencia en su existencia, donde quiera que están. Y eso es muy penoso. Porque fíjate, en, mira, son mujeres. Mira, tú sabes lo que es eso. <coughs> Estos es son episodios de, de mucha pena. Pero mira, hombre también incursionando e, y peleando con mujeres. Sí, sí. Esto es bochornoso. No ¿Hay... sé y qué, y en qué habrá parado la, la decisión de, del gobernador si. Continuar o organizar el, el, la entrega definitivamente. Un hombre muy respetuoso. Pero fíjate algo. Que tiene toda su buena... Yo intención. soy de lo que dice, de lo que cree, que cuando tú planificas una acción, una actividad de este tipo, una actividad de este tipo, tú defines el protocolo. Sí. Debió de proveerse de un, de un mecanismo donde... No se aglomerara gente en esa forma frente a la puerta, sino que se encauzara una fila. Ya, ya. Porque hay unos, unas barandas que se pueden manejar eh, y organizar mejor. Mira, y la gente esos cuando sticker, pase. Eso ajá. Sí, concluye, no, concluye. Cuando la gente pase, mira, eso es indebido. No, no es correcto que se, va, se deje pasar gente. Y ahí, fue, ahí me imagino fue que se destapó, sí. se destapó el problema y Los guardias empujando gente Mira, el sticker que aparece ahí Seguimos con Danilo ¿A dónde? Eh, ahí, en, la, en, la, en lo que estaban dando Un sticker un box. ¿Pues eso? Sí, seguimos con Danilo Que no llega ahí al azar No Lo ponen en cada cajita Lo ponen en cada funda Seguimos con Danilo No, pues ahí no es el, no, ahí no es el Estado que lo está dando Bueno se supone que ahí no lo puede dar el, el Estado. El objetivo de eso es precisamente hacer politiquería con la miseria. Ahí es que yo caigo, Francis. Eh, producción, por favor, ¿me, pone pues me gustaría ver. dónde do, está el sticker? Seguimos con Danilo. Vamos a ver. Que, que ahí está. Ahí, ahí es que, que, que yo me pongo cómo hacer politiquería y clientelismo con la miseria de la persona, con la pobreza, con la dignidad de la persona, cayendo a esos niveles tan bajos poniendo a, a la persona no, a no valer nada, a ser simplemente un instrumento, una cosa de politiquería para un momento. Y eso es lo grande, Francis, cómo se cogen los recursos del pueblo, los recursos del Estado, para hacer politiquería barata con la pobreza del pueblo dominicano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos con esto? ¿Hasta dónde nosotros iremos a mantener eh, eh, estos sistemas eh, clientelares, politiqueros, que no aportan nada, no aportan nada. Tú tienes unas cámaras que no tienen ningún equilibrio para nada. Tú tienes un grupo de funcionarios que no aportan nada. Entonces, se valen de la pobreza del pueblo para dar estas esta, esta canastas, estas cosas. Es indignante, simplemente indignante. Cualquier gobierno que lo haga, cualquiera, cualquiera, en una ocasión yo lo hice, y me arrepiento de eso, me arrepiento totalmente de eso. Porque, sinceramente... Fulvio, ¿y si tú vuelves a ganar? No, no, no, no, es que no lo vuelvo a hacer, es que la dignidad humana no puede caer Fulvio, no diga que No, no, no, no, no, Francis, Fulvio. No, no, no. La política... No, no, no, prefiero no ser político, entonces, vamos a ver, Francis, míralo ahí. seguimos míralo ahí. Seguimos con Danilo. Con la gente, Feliz Navidad, seguimos con la gente, Feliz Navidad. Ahí que dice... Con la gente haciendo política. Esos son los estiques. Sí, haciendo la politiquería. Vamos a escuchar Ay, eh, algunas declaraciones escuchar. que hay también al respecto. Bueno, lo que producción nos tiene lista las declaraciones, vamos a continuar Entonces, con los esto, esto sucede aquí como allá, igual. Sí, sí, sí. La sociedad, vuelve, ahí está. Vamos a escuchar vamos las a declaraciones ver. que ya están listas. Escuchemos. La Sí. Bueno, estamos en Navidad por inclusión del señor presidente. Nosotros estamos entregando todas las cajas navideñas aquí en la provincia de Duarte. Es decir, que el proceso son unos tickets que le vamos a dar para que ellos vayan a retirar eso ordenadamente. Nada de desorden. No queremos empujones, no queremos atropellos Es decir, que le vamos a pedir con, con medimiento y disciplina. Nada más. Hay 20 mil tickets. Pues y, y mira el rebujo puño que se hace con los tigres. Pero fíjate, cero, Mira, mira, mira. No mira. creo que se aglomeren mil personas. No, no, pero es para la provincia. Es para, Entonces, la, no provincia, hay, es para eh, la provincia. Para la, para la provincia. Pero sí. aquí, vamos a suponer, ese sí. grupo llega a, a mil. No, no, jamás, jamás. Entonces, eso son, eso son no hay razón para hacer un desorden. No, no. Y hay, recibir hay cada resolución. quien. Porque fíjate una cosa, a veces hay siento que resolución. esto que los grupos. Eh, son, social, y son eh, los mismos, casi siempre La misma persona, tú la ves en de, todos los un lugares Unas lugar se, mueve, se mueven a otro, Incluyendo a los partidos de oposición Sí, sí, sí, se mueven Son se los mueven. mismos Entonces, Es el día de ellos pescar Pero, caramba ¿Cuánta falta hace que, que ella aprende contigo? ¿qué? ¿Qué se llama? El plan Lo que saben leer y escribir Sí que, que ella aprende contigo que, es el plan, el plan no, nacional. Que no, que no conocen las letras del alfabeto. Ninguno. Ah, eh, ah. Pero, óyeme esto, ya se está dando el caso de que el gobierno tomó una metodología ahora. ¿Tú sabes cuál es? La de decir que en tal provincia ya está fuera de analfabetismo y, va, y lo van haciendo escalonado porque no pueden concentrar las personas. Las veces que lo han concentrado, entonces han salido personas, pues yo no sé lo que me están dando aquí. Porque yo no sé leer. <risa> Mira, Francis, eh, este, esta otra parte que nos presenta producción es el Pacto por la Vida de Seguridad Navidad Segura. Hay 39 mil eh, voluntarios y, y personal de apoyo de las diferentes instituciones que están junto a la Defensa Civil, todo lo que es el COE. Que ahí está Ministerio de Obras Pública, Defensa Civil, Cruz Roja, uh -huh. los bomberos, todo lo que es eh, municipalidad, trabajando con ese plan de defensa eh, por la vida en Navidad Segura. <coughs> y esto, sinceramente, y esto de lo poco Y finalmente, tuvieron, eh, tuvieron Nochebuena esta gente, ese grupo que se diputaron, se dieron las canastas. Claro, claro, claro, ¿Eh? se entregan las canastas, se entregan, se la, se la desgarran uno con otro, ahí a veces no queda nada, otra vez se queda algo, pero bueno. sinceramente, eh, eso hay que acabarlo, ese paternalismo y esa manera de, de administrar a las personas para congraciarse un voto. ¿Para? Viendo, viendo a, a, a, al presidente de turno, como si fuera un emperador o un dios. No, definitivamente aquí lo, alude, lo, lo, lo, lo enartecen de forma que todo lo que diga el presidente, eso es lo que va. Y hay un Imagínate, grupo que está promoviendo su candidatura o, su, o que él vaya a, nuevamente al derrotero de incumplir su compromiso sí, y su palabra. Sí. Imagínate. Y atropellar... O estuprar la constitución. Imagínate nuevamente. que la constitución dependa de algo que él vaya a decir. Todo se derrumba. Eso te, no, es pero decir, así es. En es decir, marzo todos. va a hablar. Y depende de lo que él diga, la constitución, sirve o no sirve, o se cae o se derrumba Correcto. ¿no? Eso, Entonces. Así una con Un no criterio puede. de no, no esa puede. forma es un criterio muy, muy en, indelicado, sobre todo con cuando hablamos de institucionalidad. Y estos temas. Eh, Deterioran la institucionalidad, deterioran al, el Estado mismo y deterioran la sociedad, porque es indignante que con el dolor y la pobreza y la miseria de las personas se, se bailotee de esta forma. Uh -huh. Y eso es eh, uno de los puntos que tenemos como eh, degradación social y sí. de avance para la misma clase media y las políticas de desarrollo del país esto sí, indica totalmente. que hemos eh, evolucionado, que hemos, sí, hemos, hemos, hemos ido hacia atrás, sí, hemos no hemos avanzado uh -huh. la, la calidad de vida del dominicano a pesar de que se, solamente se está manejando en los foros económicos eh, donde se plantea que tendremos un crecimiento de tres puntos y tanto eh, quizás más alto que de otros eh, que otros uh -huh. países de la región pero cuando tú haces un análisis de esa proyección de tres puntos y tanto o de seis, y tú ves que el Estado mismo, a través del Congreso que tiene, se pueden aprobar y agenciar una cantidad de préstamos que son los que van a, a, a, a engrosar el presupuesto. Cosa que, una que, cuando llega, que es una contradicción, sí, obviamente. Sí. Entonces... Ana, en, en Nochebuena esperamos que esta gente a pesar de los empujones puedan tener su Nochebuena y que la vida política pueda transformar en medida eh, positiva para que esto no se repita y se quede atrás y que verdaderamente la riqueza se distribuya pero equitativamente en la que genera riqueza sí, donde es. el hombre aprende a producir y a cumplir sus roles, sí. y a vivir. Sí. Bueno, eso es así Francis, esto es de mañana, ahí vi visualizamos parte de la iniquidad que se da en nuestro pueblo, en la, en la redistribución de la riqueza, así iniciamos, manténgase ahí, en breve volvemos, y ojalá que nunca más se den estas escenas en el seno del pueblo dominicano. Mm. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y Francis, el costo de la, de la cena de Navidad. Se dice que está entre 6 mil pesos a 15 mil pesos de una familia clase media-baja. Que ahí incluyen las ensaladas, incluyen eh, los postres, incluyen las frutas, el arroz y, y el chin de carne, ¿verdad?, si incluyen trago, ya se pasa de los 20 mil pesos. La cena de Navidad. Mira. O sea, la familia tú sabes para que hacer la cena de Navidad es un sacrificio. Que se ha convertido en un gran negocio. Este es el momento. La, la Navidad es el agosto de lo, del comercio. Sí, claro, claro. Y donde no hay muchas ofertas, porque las necesidades o la misma efervescencia de, de Nochebuena que Es bueno eh, señalar que la Nochebuena, en el significado y en la celebración cristiana, hoy se celebra el nacimiento de Jesús mañana, es la Navidad. Y Nochebuena, para los pueblos como el nuestro, está México, está Venezuela, Puerto Rico, tienen la misma tradición. La iglesia celebra la misa del gallo, la misa de los pastores. Es una misa que tradicionalmente... Eh, inicia antes, dos horas antes de la, de la medianoche y termina la medianoche y la iglesia anuncia el nacimiento de Jesús de Jesucristo. Sí, una, una el 25 traición. entonces es Navidad, es la, la, la, la llegada del niño de Dios. Entonces, esa cena entonces, se esa, puede hablar como de acción de gracias también. Correcto. Entonces, un, un, un poco americano. Correcto, es una acción de gracias y que por tradición se hace una cena donde la familia se reúne, A se, com, se combinan. pero le tengo una idea que la hacemos mucho tiempo en nuestra familia y eso genera la convivencia entre todos. Y es que cada uno se invitan y cada uno lleva un plato. Excelente, excelente. Y un ese, serrucho familiar. Ese es un serrucho familiar. Yo creo que lo más es recomendable para paliar un poquito el costo que tiene esa, canasta esa, esa cena de Navidad y que dar gracias por la llegada del niño Dios, a la vez dar gracias por la unión familiar. Y eso es lo que así se más debe de eh, así más fácil, proyectar. Así es más fácil lograr esa cena, porque con estos costos, aunque no ha variado mucho, eh, los precios no han variado mucho, se han mantenido más o menos estables. Uno más que otro. Bueno, pero es que ha aumentado, que ha aumentado por mucho. Eso, sí. eso... Tú tienes, por ejemplo, el costo de los licores, uh -huh. de las bebidas, eso ha variado un poco. De las carnes sí. ha variado también. Pero cuando ya la familia se une, como tú dices, con esa idea de que cada uno ponga un plato, el asunto sale mejor. Definitivo. Sale y, totalmente diferente. Y fíjate algo... A pesar de que ProConsumidor y control de precio han dicho previo a las Navidades que están muy atentas al control de precios de la de la del, del, de los productos de, ne, de primera necesidad y de consumo masivo, pero no vemos que haya surtido ningún efecto. En el control, porque tú puedes ir a un supermercado como ir a otro y tú vas a encontrar la diferencia. Hay diferencia, hay diferencia. Y se van, eh, de, y se va viendo inmediatamente. Mira, esto yo lo, a, en tal sitio está a 50, aquí está a 60. Pero lo, lo, más, lo más importante es que se pueda compartir en familia y que los celulares lo guarden, aunque sea por media hora. Recuerda lo, lo, que lo el celular wiki. es la cámara de hoy también. Sí, sí, pero se toman las fotos, se toman esto, pero que lo pongan ahí, aunque sea aquí, para que puedan dialogar, Francia. Y la gente debe ser prudente también al, al, al enviar fotos al espectro, eh, al Internet, también. a las redes sociales, porque sí. genera suspicacia o interés por personas maliciosas, Sí, sí, también. identificar espacios, lugares en el momento sí. que se encuentra o sobre todo hacer saber que tú estás fuera de la casa y que la casa está sola. A lo Porque que... también hay que poner previsiones en esto. Entonces, todo esto conlleva una serie de, de, de, de aspectos. En esa planificación resulten menos costosas. Sí. Pues entonces, a celebrar la Navidad, la Nochebuena, en familia, con comedimiento, sobre todo con mucha prudencia en el gasto. Porque dinero viene ahí y, y hay que cosa, enfrentar esa realidad. Y otra cosa, que es un Francia, presupuesto de la nación donde no va a haber mucha inversión. Y otra cosa, Francis, no es que haya abundancia que se, que se vote. Uh -huh. Porque se bota mucha comida. Óyeme Francis, cerca del 25% de la comida de Nochebuena se bota. Y, a, y ahí tenemos nosotros entonces la necesidad de otros que no tienen. Usted celebre su Navidad, aunque no, nece, no necesita tener una mesa totalmente abundante de todo. Porque si tú le vas poniendo de pocas cosas, el plato se te va a llenar. La variedad hace que se llenen. Entonces, la mayoría de esas cosas sobran. Por eso el famoso calentado al otro día también, que hay que tener cuenta para evitar daños estomacales, daños a la salud eh, en el sistema digestivo, ¿verdad? Sí. Y, y cuidarse de que esté bien refrigerada la comida que sobra. Y, si y toma, se pueda usar al otro, al otro día, pero tomando en cuenta que esté bien refrigerada. Para luego calentarse, el famoso calentado. Entonces, comer lo adecuado, si toma, no maneje. Y si toma y, o piensa salir después de la, noche, de la celebración de Nochebuena en su casa, sepa dónde salir y cómo hacerlo y en qué lugar eh, continuar la celebración. Uh -huh. Pero salir... A llevarse el mundo por delante Eso A una velocidad un error, un Bebiendo todo lo que aparezca Y comiendo Eso Es un una error. bomba de tiempo sí. Bueno ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir de mañana. Hola qué tal mis hermanos del alma Bien, Hola Francio, hermano. hola Fulvio Aquí bueno estamos día. experto en cena de Navidad. Así es, hoy es el día, ¿verdad?, donde los dominicanos, la dominicanidad te, se unifica, la familia, el compartir, el moro, los coquitos, la uva, la pera, la manzana, a de mí, todo. A mí que no me jueguen con mi coquito. Tu coquito, Julio. No, a ¿verdad? mí que no me jueguen con mi coquito. Coquito, sí. Yo eh, tengo mi piedra, tengo mi manita de pilón y mi exprimidor para mis coquitos. Si ya, ya. uno falla, uso el otro. Se cuelan alguna almendra también, a veces. Sí. Sí, sí, sí, Francis. Francis. Presente aquí, bueno, también profesor. hablando de Navidad. Así es, así pero es. Pero sobre todo de Nochebuena, que hoy. Hoy se come mucho, ¿eh? Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Ay, sí, pero hoy se come mucho, Francis. Hoy, hoy por cultura nuestra, bueno, más adelante ya en pocos minutos, estaremos lanzados en las zonas donde se, se elabora, se cocina el mejor porco asado, Ajá. El país, claro. Estaremos por la zona de Huiza estaremos por ahí, estaremos conectando en vivo con ustedes para que bueno, para pues Vamos a ver ideas. cómo se prepara el, sí, sí, sí, sí. El, lechón, el asadero, el lechón, el lechón. El más lechón. Adelante estaremos conectando en vivo, así que Qué luego bien. de ahí, luego de aquí arrancamos para el recorrido de ver cómo andan las calles en este 24. Miren, más de 220 muertos por un tsunami en Indonesia. Ay, mi madre. Más de 200 personas murieron y cientos resultaron heridas en un tsunami provocado por una erupción volcánica submarina que golpeó playas turísticas y costeras el pasado sábado en Indonesia. Así que el volcán Anacracataua, Anacracataua, así es señores, eh, hay que decir que ahí vemos imágenes de parte del tsunami. ¡Wow! Increíble señores, observaron el momento en que se llevaba a cabo ese concierto artístico y cómo fueron arropados por el agua y su erupción provocando una ola gigante. Aficionado captó el momento en que decenas de personas son arrasadas por el tsunami durante un concierto. Vamos a escuchar las imágenes audioambiental. ¡Adelante! 183. Es uno de los 127 volcanes activos de Señores, increíble. Miren las imágenes ahí en el que esto ocurre. Cuando esa banda artística es arropada por el agua, la ola gigante que se llevó, arrasó con todo lo que estaban presentes, ahí está el momento, señores, increíble. Wow. Miren, eso de haitiano hacia Haití por Navidad. Así que los haitianos se van, se van para donde sus familiares a pasar la Navidad. Ahí vemos las imágenes. Así que vamos a escuchar declaraciones de algunos de esos haitianos. ¡Adelante! Ha venido bastante gente en Haití. Eh, viene de República Dominicana, pero son muchos, muchos, muchos. Y esta mañana llegamos por aquí llenos de gente. Así, ah, a pasar su fiesta. Sí, somos hermanos, está entrando en la Navidad Haití. Salió en trabajo aquí, entrando a Haití sin problema. sabe tranquilo, pero yo voy para allá, disfrutando con la familia, tranquilo. Sí, tú sabes, pero es un momento para que uno llega a ver la familia. Masivo, masivo, masivo. Todos los haitianos están, están viniendo a su país. La parada, como tú puedes ver, están abarrotados ahora mismo. Para que lo, eh, la cosa está funcionando bien. ¿eh? Bueno, ahí está. Se van los haitianos. Ya se van, ya se van los haitianos. Regresan luego, eh, por si acaso Van a visitar a sus familiares Y a pasar la Navidad con ellos por allá Miren Exigen deportación de los haitianos De República Dominicana Así que un grupo de nacionalistas pidieron A las autoridades deportar a los haitianos Veamos Que en la lucha del pueblo Se confirme sangre, sudor La nacionalidad Y pecho al plomo Y la conciencia en infirme ...y en cada corazón, ni un paso atrás. La Navidad es una época de unión y de paz... ...pero lamentablemente, esta gente está cogiendo demasiado puesto en la República Dominicana. Ellos saben que eso es anticonstitucional. Están violando la Constitución, están violando las leyes dominicanas. la ONU y a todos los representantes... ...Haití es un estado fallido, la República Dominicana es un estado pobre... ¿Por qué ustedes quieren terminar de hundir el barco con un pueblo, con una masa de más de 12 millones? Aquí ya tenemos cinco. Y ustedes quieren meter esa masa depredadora a la República Dominicana, que es un país que no puede aguantar la miseria haitiana. Que se sepa que estamos dispuestos a morir por nuestra causa, a la ONU y a la OEA. Bueno, señores, ahí está. Entrando en el ámbito local, regional, matan niñas de 11 años, en aparente intento de asalto en San Francisco de Macorís. Se trata de la infante, ahí está, Dashmeli Anaís Sabrino Mendoza, murió tras recibir un balazo en el pecho, en un aparente intento de asalto, hecho ocurrido anoche, aquí en San Francisco de Macorís. Datos preliminares señalan que el hecho se produjo cuando delincuentes, intentaron asaltar a un hombre quien lo enfrentó a tiros por lo que estos respondieron a tiros también ocasionando la herida mortal de la infante trascendió que los presuntos eh, responsables o re, uno de los presuntos responsables fue herido en el hecho y fue llevado al referido centro, al, al hospital por lo que se encuentra detenido para ser investigado ahí está la infante repito Dasmeli Anaís, sobrino Mendoza, muerta de un disparo en medio de un asalto aquí en San Francisco de Macorís. Qué lamentable. Miren, hombre resulta herido de bala por asaltantes despojado, Despojaron de una motocicleta. El herido responde al nombre de Francisco Acosta Hidalgo, quien presenta herida por arma de fuego en mano izquierda. El hecho. Se encontraba en la entrada, ¿verdad? Ocurrió en la entrada del Hotel Las Caobas en la urbanización Almanzar y observó a sus agresores mientras despojaban a una pasola al un nombrado Elvin Tecada Lenín y realizaron el disparo que le ocasionó la herida. Así que ahí está este hombre, Francisco Acosta Hidalgo, que resulta herido de bala aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores. Vamos a continuar porque hieren de un balazo un joven y lo despojan de su motocicleta. En esta ciudad, las autoridades policiales investigan el hecho en el que resultó herido. Ahí está de un balazo en el sector de Vista al Valle. Juan Carlos García presente herida por arma de fuego en el pie izquierdo. Por el hecho, eh, hay que decir que se activó la búsqueda de los presuntos delincuentes Raylin Rojas Paulino, alias El Abogado, y es Mil Mendoza Así que ahí está La policía busca esta, Estos dos Por ser acusado de la herida Que presenta Juan Carlos García El agua Número uno En consumo de todos los nordestanos Es agua Randy Land 100% purificada con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos para mayor información y para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy La Exquisita. Señores, no hay tiempo para más. Desearles a todos y a todas una feliz noche buena en familia, tranquilo. ¿eh? Y si usted decide luego salir, dar una vuelta por ahí, porque hay muchas actividades artísticas en el día de hoy en nuestra ciudad y en la región. Hágalo con comedimiento, con tranquilidad porque quedan muchos días y aún empezamos de nuestra labor ardua por el crecimiento de nuestra sociedad y de nuestro país. Bendiciones. Feliz resto del día. Conectamos dentro de un momentito, ¿eh? Así que, hermanos Franz y Fulvio, regreso con ustedes. Ya veremos entonces cómo tradicionalmente el cerdo a la puya se, se, hace. se hace aquí en, en el país. Y ciertamente que mucha gente está esperando y es un, un momento de que se abarrota la, el área de, de la Yagüiza, así como en Controva. Eh, hay muchos puntos que se busca el cerdo, pero aquí hay otros lugares en los y supermercados. En la Avenida es, Libertad. la Avenida Libertad, en sí, algunos puntos en de algunos la ciudad, puntos. que fíjate qué penoso lo de Indonesia. Imagino que muchos de los que estaban ahí en esa fiesta perecieron. La naturaleza, producto de, un, de la erupción de uno de los volcanes más activos. Ya Indonesia eh, anteriormente tuvo un... Un tsunami en el 14. Y... A, a días pasó este. Ya. Diferencia de días. De días. En diciembre también. Sí. Pero fíjense cómo está esa fiesta en, en su mejor momento, en plenitud. Uh -huh. Mira, este volcán eh, Anaracatoa es uno de los más peligrosos del mundo. Y está como sumergido. Y a medida erupcionó formó una isla. Y desplazó millones de toneladas de, de suelo, de tierra, de roca, de piedra. Y eso provocó el tsunami. Las últimas cifras hablan de 281 muertos... 1.016 heridos, 57 desaparecidos y 11.687 desplazados. Wow. Un fenómeno fuerte. Fue catastrófico. Toda Indonesia está en el cinturón de fuego. Sí. También le sigue ahí Japón. Y se suceden muchos movimientos de tierra y muchos y mucho volcanes activos que tiene toda esa zona. Eh, Dios cuide, pues, a los habitantes de Indonesia. Bueno, Navidad segura, señores. Nochebuena, triste, la pérdida de una niña que no estaba en el lugar menos indicado, la vida le. Bueno, le... qué pena eso, eso, que eso, se eso, pierda una es niña, trágico. una vida a esta edad, porque la delincuencia, los desaprensivos, los que no tienen corazón o los que no tienen alma, Quieren vivir, pero no son vidas que no, no generan más que destrucción. Iban a atracar a un hombre, a robarle, ¿verdad? Y él respondió con tiro y ellos le respondieron con tiro. y Entonces, ahí muere la niña. Entonces, vemos también un señor que estaba cerca en el escenario de otro asalto <risa> y lo hieren a él. Por quitarle un motor a Francisco Acosta. Entonces... Navidad segura. Y al joven Juan Carlos eh, García también, para quitarle un motor. Ahí tenemos a Francisco Acosta, que fue herido, para quitarle una motocicleta. Con la Navidad segura no, que tenemos. en la parte noticiosa, hombre sale herido en, mientras él estaba en el lugar donde le estaban quitando un motor a otra persona. A otra persona. La niña muere en un asalto a un señor donde le disparan y le alcanza a la niña. Es decir, y le alcanza a la niña. Sí. A es un Mendoza. escenario uh -huh. peligroso, un escenario donde, lejos de, de hablarse de seguridad, lo que estamos viendo y, es y, la... Y el otro, Francis, si, eh, Juan Carlos García, por quitarle un motor también lo hizo. También hieren? lo hizo. Es un delito tener un motor ahora. Qué cosa, ¿eh? <risa> Nadie sí. nos da una respuesta válida y sobre todo de los organismos que tienen que responder. A la seguridad, no estoy pidiendo un seguridad individual para cada uno No, jamás, jamás Es que por lo menos se sienta la presencia Y de que se está actuando para devolver un poco de tranquilidad Mira Francis, conversando con el director del hospital San Vicente de Paúl, el doctor Ureña Y con un galeno amigo que trabaja en el Darío Contreras Sí las principales incidencias de traumatologías que se dan en más de un 70% procede de motores. Primero, accidente de motores. Segundo, los, más del 90% de los atracos se dan en motores. Tercero, más del 45% de los atracos que se dan, se dan para quitarle un motor. Tenemos tres casos casuales terribles. Que el, el, el, la causa común es el motor. Entonces, bueno. hay que hacer algo, Francis. Uh -huh. hay, que, hay que poner el tema sobre la mesa y hacer algo. Ya se algo ha dicho que y se limita el uso del motor para dos personas cuando es un uso para uno, Pero en un país donde las limitaciones eh, son la realidad de una gran mayoría de la población. Y como medio de transporte, el motor, la motocicleta, resulta la más idónea. Y dudo que tengamos una vía, una solución o una... Respecto a esto por la necesidad sí. de que el motor cumple una función de transporte incluido en el transporte público. Sí, sí, claro. Porque el motoconcho es una realidad, Sí. el motoconcho, aunque se está promoviendo de que estén verdaderamente identificados, cuestión de que cuando se ven dos personas, se vea uno que es el que conduce, ese es un motoconcho y el que va detrás es un pasajero, y, y ahora decía, debiera ¿no? de tener la seguridad de un casco protector. Sí. Nos decía eh. el doctor Ureña Francis mm -hmm. que hay pocas lesiones de codo, porque lo llevan ahí Porque llevan el, el casco protector Ayer precisamente en, en el codo, agarrado ahí en el brazo Ayer precisamente y... veía a un individuo <ríe> Que iba a una velocidad en la, la autopista A una velocidad uh, y, el, y el casco iba aquí Protegiendo y iba el codo. con una, una Protegiendo gorra el codo Pero otra cosa que nos dice Que nos dijo es Que un millón de pesos promedio diario de gasto No, mes eh, al, eh, eh, eh, al mes no, no, diario. Al mes 30 millones de pesos con, con asuntos traumatológicos, Francia. Porque yeah. necesitan una serie de, de medicamentos especiales y utensilios también especiales, yeah. especializados. Entonces, si tú pones ahí en relieve todo el costo de las tantas incidencias de accidentes por causa de motor, más de un 70% de motores, de las vidas que se pierden también, y tú pones de los atracos también, y tú pones también de las consecuencias también, óyeme, hay que, hay que analizar lo que está pasando. Definitivamente, pero lo que yo planteo es que va a ser un poco difícil limitar el transporte de personas o de pasajeros, porque cree que resulta? La gente tiene motofobia aquí. Sí. Sabemos que hay una realidad, que en el motor es que se acometen los distintos hechos de, mira, re, robo de celulares. Robo de cartera, atraco, directamente ya a un lugar donde se desmonta un individuo y donde se va. Quitarle el motor a otro, la pasó la otro. ¿Tú recuerdas lo sí, de la muchacha? Sí, sí, sí. Se desmontó de un motor atrás, la desmontó a ella. Ella, ella ni sabía lo que estaba pasando. Y siguió el, el individuo nada. sin ningún tipo de rubor. Entonces, Sin ningún tipo de miedo. Otra cosa que debemos eh, resaltar. Ahora le está diciendo, le está manda, para mí le está mandando un mensaje sí, eh, a la autoridad. Ahí va, el se asunto es que la de Navidad segura. Sí. Es cuestionable. Porque los individuos no, no se han detenido, Francis. Las incidencias siguen iguales, campantes. Y que no me vengan a mí con cifras mañana, de que fueron 200 menos, que fueron 500 menos, qué sé yo, qué, porque esa cifra ni ellos mismos creen en ella. Y el crimen, ¿a quién beneficia? <coughs> hay que preguntarse. Bueno, Miseramente, lo beneficia a los autores, miseramente. Pero hay una proporción que también se reparte en cabecillas y policías. Eso es penoso. No la policía. La institución por el hecho de uno, no se puede no es completa, ¿no? ah, eso. No. Nos pasa igual como la iglesia. Ahora, ¿podemos nosotros confiar en la Navidad segura? Bueno, tú estás viendo la muestra y te están dando los mensajes, por eso que yo digo que es una lectura entre, entre líneas, la seguridad, y donde la sociedad tiene que estar muy atenta en los momentos que comparte y esperamos que el delincuente, a pesar de que de su forma de vida que para nosotros y para la sociedad resulta chocante, sí. el que un individuo que teniendo la oportunidad, a pesar de la... Nosotros podremos tener eh, dificultad en el país, pero aquel que se decide trabajar, lo logra. Así es. No podemos... Ahora negarlo. Por eso. otra parte, france el, sí. el que decide trabajar lo logra. Ahora que ellos hayan tomado la vía fácil de permitir que otros hagan o uh -huh. resuelvan para ellos resolver su problema en base a lo de ese otro, porque es robarle la, lo poco que tienen otro. Porque un motor, tú sabes los sacrificios que yo he escuchado, cuánto sí, pagan no, al mes, no, no, cuánto eh, sostener eso poner el combustible, para que de un momento a otro lo... Y aquí hay una cultura ya tan normal, hay que hay gente que ya ha comprado hasta siete motores, le han quitado si, eh, seis sí. y me lo han contado. Bueno, yo lo que hago, o si no voy al punto, que eso está ahí, y, y, pero no voy a negociar con y, él. Y dan tanto. Y dan tanto, entonces, ¿cómo es que es tan normal esa relación del que le quitan el motor con el delincuente. Ah, mira, que te lo voy a entregar. O hay una gestión de una que no persona. No tengo confianza en la policía. Pero Brasil. por Dios, eso ¿cómo es que esto? Pasa. Hay que darle porque una explicación a esto. esto me, eso preocupa y debe preocupar a la sociedad. Pero mira el individuo que tiene 19 fichas y él se siente orgulloso porque no es ladrón, porque es lo que vende droga. Es decir, que es más Yo digno vender droga, droga que... A, a, a palabra de él. Sí. Entonces... Si hubo sometimiento en esas fichas, ¿por qué lo sacan? ¿O no logran, o no logran condenarlo, llevarlo, lo, condenarlo? ¿Qué está pasando en ese trayecto? El microtráfico, en, en el tráfico camino? de droga es penado en la República Dominicana. ¿Qué pasa en ese trayecto? Bueno, hay deficiencia eh, y muchas deficiencias son, eh, diría yo, inducidas. También. ¿Para qué? Para eso mismo para que haya debilidad y favorezca al reo. Recuérdate que en estos casos de droga no existen víctimas más que el Estado mismo y la sociedad. Es el control difuso del Estado en sí, los sí. derechos fundamentales. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces, cuando sí. se enfrenta, debe estar ahí el policía que lo arresta como testigo estrella para garantizar. Y muchas veces no van. No van. Por otra parte, Francis, los haitianos, vuelven a su país natal, Haití. a Es, a una, celebrar su es tradición pandemia. de que eso, los... Uh -huh. los siempre, siempre usan... Regresan a su país para esta temporada y regresan en enero entonces a seguir a trabajar. ¿La mayoría de eso que lo hacen están regularizados? Bueno, eso esperamos, porque la mayoría que no tiene, recuérdate la cantidad que pudo regularizarse. No es mucha, porque ellos no poseen documentos de origen. Y aquí el Estado, una de las cosas que hemos logrado contra, contener es que se le dé documentación sin tener la documentación de Pásame origen. Pásame la imagen de los haitianos. Fulvio permíteme, sí, porque sí, cada sí. vez que estoy hablando no, sí, como sí, que sí. tú me estás interrumpiendo. No, no, no, no. sí, continúa. Está no, bien. No, no, no, continuo. Entonces, mira, la, la cuestión es que en la... En la relación Estado-Dominicano eh, y extranjeros, no importa, haitiano, venezolano, eh, se supone que hay una relación o vínculo documental que le da calidad para hacer eso, para obtener un permiso de trabajo, ¿Cómo lo obtenemos nosotros. Aquí hay gente con visa y sí. obtiene y planifican un permiso en los Estados Unidos. Yo sé que van sí. y duran seis meses y regresan, pero tienen un permiso. Y eso es normal, y es una relación que yo no la veo mal, y ojalá que todo sea así, porque la verdad es que hay un, un drama humano en, en Haití que busca la manera de que nosotros lo, lo, lo ayudemos. Ahora bien, de ahí a que se nos imponga, como decían los nacionalistas, eso es no permitido. Ojalá que sean con, con documento, como tú dices. Bueno, digo que la mayoría son deben de estar regularizados para irse a cita normalmente, para volver otra vez en enero. Míralo ahí, Fran, eh, en masa que se van a celebrar su Navidad con su familia en Haití, de una manera muy normal, y eso está bien, que la pasen con su familia, y luego vuelven, como tú dices, en enero a trabajar. Eso deben de estar regularizados, que lo hacen, porque entonces entrarían desde Polisonte otra vez. Ah, pero que eso es normal, la frontera es abierta, aquí no hay control, aquí no hay muro, aquí no hay nada que lo limite, y el, el masacre se pasa a pie. Y el control que hay ahí es precisamente definir de que aquí hay un solo, una sola isla, un solo Estado. Ellos procuran, lo, los organismos internacionales y el propio Estado de este periodo, es darle muestra de que aquí hay una, una libertad y cruce y, no, y normal, cosa que nos va a perjudicar a la larga, eso sí, y nos estará perjudicando en salud, en educación, en seguridad y todo. Bueno, esto es de mañana señores y estuvimos comentando las noticias del día de hoy, manténgase ahí, en breve volvemos, hay más contenidos reportajes desde la calle donde se hace el puerco a la puya, el lechón asado. Manténgase, en breve volvemos. Jada. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy tardes, Raquel. Gracias. Bueno, gracias. buenos días, Raquel. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Con un Bueno, bueno, bueno. es una de las tantas opciones que tenemos en AdASA Elements para todas las damas para estas fiestas de Navidad. Hoy Nochebuena, mañana Navidad, la fiesta de 31. Y día primero encuentra vestidos hermosos para cada ocasión. Jadaza. Hola, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Bueno, parte de una oración importantísima por la familia que debemos hacer en el Nista, noche especial, noche de, día de noche buena, 24 de diciembre, sobre todo es parte de un cántico católico que quiero compartir con ustedes. Una estrofa a continuación. Que ninguna familia comience en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro del cuerpo y mente y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Esto es para Amén. que pidamos a Dios bendición en el, al compartir el pan, en lo mucho o lo poco que tengamos en el día de hoy, sobre todo si podemos hacerlo extensivo con nuestros vecinos, amigos, relacionados, que no se pierda la tradición de compartir ese plato de comida y llenarle la, la vida el, la alegría, llevarle alegría amor, paz, solidaridad sobre todo en estos momentos eh, de navidad, así es que enhorabuena, bendiciones para todos ustedes, feliz noche buena, que la pasen muy bien en familia, así los queremos Excelente. a todos, muy bonita la, la estrofa de esa canción uh -huh. y bueno y agradecer a, uh -huh. a Olmedo que me acaban de entregar este detalle igual a mí, un igual a, a Francis uh -huh. Gracias Olmedo por este presente de Navidad como siempre sí. lo, lo has hecho. Un abrazo bien grande, Olmedo Cava. Gracias por este detalle. Así es. De mi parte igual a Olmedo y a todos. Que tengan una feliz noche buena. Y mañana Navidad. Sí, así es, así es. Pues eh, vámonos a la Avenida Libertad. La producción ha preparado un reportaje. Sí. Avenida Libertad de acá de San Francisco, como que más adelante adelante lo tenemos en el guión bueno pues queremos saber cómo la gente se va a preparar para esta navidad ya y salió para allá Qué bueno. sobre todo ahí. el famoso lechón a la puya el, el carbón como sea que comparten el y día hacer de una cena ahora de acuerdo a una evaluación mm. está eh, casi siete mil pesos entre seis mil y quince mil pesos sí, si lo. Clase media lo baja. mínimo. no una familia papá mamá y dos hijos seis mil pesos sí. Si es más grande la familia, como es normalmente la familia dominicana, que son 5, 7, 10, 12 personas, pues entonces el presupuesto se va lejos. Y así es, está bastante entonces, caro el costo de la vida. Pero eso no, eso no me da, porque fíjate, yo vi una canasta no de muchas cosas, un, wiki, un 7 mil pesos y lo que tenía de contenido, golosina, dulce, chocolate y no, Sí, Pero esas es son las que tuve en el súper. Sí. Sí, sí, pero ahí no hay carne, ahí no hay nada, o sea, ahí no está la comida. Entonces no lo que digo... Es pues, una canasta de dulce. O sea, Entonces la canasta que yo veo eh, es cara. Y cada una, claro, eh. va, varía depende del si licor que Si tú le tenga. pones un pavo, ¿cuánto cuesta un pavo? Ah, pero tú te refieres a la canasta es eh, a, la, a la cena. Y que se computa como en canasta, bueno, arroz... Sí, a ah, ese es el monto aquí. que estaba refiriendo ese fulvio, de los Pero seis entonces, mil y pico de pesos. O se va más Pero de el 15 papá, pesos. mamá y dos hijos, como se mucho. Se va más porque el complemento sí. en la cena está también las golosinas, es mm. decir, los, los dulces. Los frutos secos. Las, las manzanas secas uva, que, Ponche, la, vino. Ponche, vino. Y ahí se complementa, pues entonces no es 15 quiere, Eso se va como por 20. Estamos hablando de la bajita. ¿eh? Por ¿El ¿Cuál bajita? <risa> el de tú no, no, no, no poner cosas caras. O sea, cada quien bueno, cada la única de la vía sabana. que yo doy como buena y válida es que, primero, ayuda a unir familias. Fulano, ven para mi casa el 24, tú te, a ti te corresponde un pastelón. Fulana, Raquel, ¿qué tú vas a traer? Ah, no, yo voy a llevar una ensalada Esa es la mejor opción de todos no, Y que la, la promovemos siempre Porque la El, verdad es que Cada familia, bueno, como nos juntamos Normalmente tradición, mm. la gente se junta Las familias pequeñas con las grandes Con las mamás, los abuelos, los tíos Entonces cada familia lleve su plato O cada persona Y ahí está ya la cena Entonces habrá muchas opciones para compartir No, Pero la verdad es que y he visto he, visto he visto extravagancias Fui a un supermercado, vi una extravagancia, que eso no, no se computa, 107 mil pesos. Una canasta, Una canata. Un baúl. Esa Y eso yo no, lo miré así, ni foto. Le iba a tomar una foto, pero era que estaba descargado. Debí de yeah, yeah, tomársela yeah, para yeah. pasarla. ¿Y qué tiene, Pero si tiene, Eva, tiene, tal vez tiene ahí una caja de tiene, cigarros. Hoy? ¿Una caja de cigarros? De, de ah, que es el eh, Sí. Un Davidoff. 40 mil pesos. 40, pesos. Entonces, <risa> pero fíjate, da, da grima ir al supermercado. Eso está lleno de una especie de papel estriturado que lo da como colorido, pero tiene abajo eh, cajas que lo van levantando cada producto. Uh -huh. Y se ve como si estuviera repleto. Uh -huh. Y son dos o tres cosas. Son, y después veo una de 42, una de... dios no, no, eso no... El ser humano no puede llegar hasta ahí. No, no debe. Bueno. Por más cuarto que usted tenga. Y eso es... Eso es lo que hay que trabajar para ganarse eso. No, no. no. Pero con eso juegan ellos y se lo regalan entre uno y otro. No. Con esos baulitos, esos son baulitos. Es una muestra... Con eso juegan Es ellos? una muestra fea de... De, de, de la riqueza. Bueno, pero ¿y si no le costó más que el sacrificio político. Yo sé que eso está hecho para los políticos. <ríe> sí. <ríe> Porque un empresario no... no, no bueno, se la dan a un... Pobre. Cuando el empresario está detrás de que le den un permiso. <ríe> da eso y más. <ríe> Porque esto es una cadena, qué cosa. Así pero Navidad, señores. Unión. Ahora, lo más tradicional es el puerco asado. Claro, no puede faltar. Si falta el puerco asado, como que no es Navidad. En el plato dominicano, no. En nuestra cultura. Hay muchas familias que no consumen carne. Muchas familias no consumen carne. Tú estás carne. hablando de mí. No, no, no, y de la mía. <risa> bueno. En la mía hay muchísimos que no consumen carne. Sí. Y no se pone. A mí me hacen mi carne de soya, mi, mi pastelón de queso. Y yo como normal, a mí no me hace falta la carne. Porque ya estás acostumbrada, pues esta que esta Navidad sirva para unirnos cada vez más a la familia, a la sociedad dominicana, eh, para el gesto de, de compartir, son parte de los valores que deben poner sobre la mesa en nuestra día de Nochebuena y nuestra Navidad, fiesta de Navidad, pero también la solidaridad, de, el amor fundamentalmente porque si no, no, no existe amor entre nosotros, pues nunca en la vida podamos compartir nada para que promovamos la paz, para que comience por nosotros a nivel individual, nuestras familias y así la podamos multiplicar en la sociedad completa. La Navidad es esto, es un momento de reflexión de ese niño Dios que nace o debe nacer en nuestros corazones, un 25 de diciembre que es anunciado ya en, en la nochebuena, terminando la nochebuena, amaneciendo 25 de diciembre, el niño Dios que cada año se convierte en Dios para recordarnos a nosotros que hay todavía que podemos soñar con un... Un, un mejor, una, una mejor vida, sobre todo de la mano de nuestra, de nuestra, fortaleciendo cada vez más nuestra fe católica, fe cristiana Eso es importante demostrar además en la Navidad, la gratitud hacia, los otros, hacia los, las otras personas Pero también el perdón, el perdón, porque si tú me ofendiste o yo te ofendí o hay problemas entonces es el momento más especial para perdonar, pero perdonar de corazón, no volver a repetir el error. Ya pasó la Navidad, ya pasó la sensación y el sentimiento de nostalgia y de felicidad en el ambiente, en ese estado de ánimo tan especial. Entonces, que ya en enero volvamos y cometamos los mismos errores, así no tiene sentido. No tiene sino sentido. Sino que debe ser una reflexión profunda que nos lleve a cambiar definitivamente nuestro accionar, nuestro, nuestra praxis, nuestras prácticas en la vida. Así es. ¿Y qué vas a hacer en Navidad? Bueno, la tradición. Nosotros, eh, sí, a mí, en mi caso, tradición eh, es juntarnos toda la familia, compartir en la cena de Nochebuena y luego al otro día, la fiesta de mi cumpleaños, pues. Me gustaría escuchar algún ah, amable televidente. Compartir cumpleaños. en, en, en el campo en Vípera. Es decir, eh. este es el preámbulo de la fiesta de cumpleaños. El nacimiento del niño Jesús y de la niña Raquel. <risa> <risa> Natividad la, natividad, la natividad. No me pusieron natividad, mí no me puso porque cuando eso escuchaba la radionovela, eh, entonces de casar el cazador Raquel. y sí. eso, y me pusieron Raquel. Así es. Pues yo debo recordarle nueva vez a las damas vestir de Adasa Elements, que está ubicado en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo, acá en San Francisco de Macorís. Nos puede llamar a los teléfonos 809-841-9955. 809-841-9955. Todos los atuendos, así como este hermoso vestido que tengo en el día de hoy, espectacular, lo encuentras en Adasa Elements, para toda ocasión, para estas fiestas, para que anden bien puestas, estén bien puestas, entonces visítanos, que los precios además son fabulosos, asequibles a tu bolsillo. Adasa Elements, vestidos para toda ocasión. Si quiere verte ver bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas nacionales e internacionales, usted la encuentra en Óptica Máxima Visión. Monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Tienen los cristales de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas, es lo máximo. Usted soluciona su problema yendo a óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio recordarle como siempre que supermercado Almanzar les envía un mensaje de que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un mismo lugar. Supermercado Almanzar en las Guaranas ahora se une a UNASE, Unión de Supermercados Económicos, para traerle una cantidad de premios, como cada Navidad, en supermercado Almanzar. Miles de pesos en premios, televisores, fines de semanas, así también como cruceros, usted... Con la compra de 500 pesos recibe un boleto y ya está participando. Vaya a Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerda que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Tiempo de una pequeña pausa, retornamos de una vez con más contenido aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Y darle fácil las felicitaciones, a Felicia al cumpleaños. Que nos trae gracias, cafecito, que siempre nos trae y el, café, Y este especial para ti. Muy bien. Gracias. Felicia, muchas felicidades, felicidades. muchos sales. Y que la pase bien en Nochebuena. Ella nació en Nochebuena, eso fue sí, una sí, sí. Eh, felicidad el día de la, en la familia. Un día especial. Igual como Raquel. Navidad, la natalidad, <ríe> bendiciones del Doña Señor Felicia. Jesús. que la pasen muy bien junto a sus seres queridos, que le demuestren el, el amor que le tienen sobre todo, y así como es usted tan cariñosa con todos nosotros, que se le devuelva a sí mismo bendiciones Doña Felicia Así es, nos unimos en el programa de mañana a esta colaboradora le deseaba muchas felicidades, para que el fútbol de le esté evidente interesante yo leía en el diario digital eh, el hoy digital que la paz sea con todos y hay una reflexión interesante eh, respecto a este día que como dije antes la, la fiesta el compartir la unión familiar las felicitaciones luego terminan muchas veces en, en excesos pero ya que se tiene claramente de que es un espacio de reflexión, incluso hay empresas que ya están le dan unas vacaciones colectivas para que la, sí, sus, sí. sus empleados vayan y disfruten aunque hay un reporte de que hay poca eh, traslado de familiares a otros puntos del país no sé cómo ellos miden esto Quizás es por los centros de, de transporte. Todas estas, exacto. Que aunque... Las compañías famosas como Caribe se Car la publicidad. Correcto. Voladora y todo, todo eso, eso. eso. Hacen un Ahí de un parece ser que hay baja... Pero creo que sí, que como dice el escrito, el Estado eh, no ha logrado inteligir un plan de obediencia social y que la población individualmente y, y, y familiarmente también adopte una med eh, sus medidas de comedimiento. Y luego que comparten, muchas veces extienden esa, esa felicidad y esa, esa alegría, pero ex se exponen a sí mismos y producen accidentes de tránsito, eh, altercados, pleitos, eh, riñas... Terminan en tragedias. Y terminan en tragedias. Lamentablemente. Que muchas veces la sociedad circulante no mm. tiene nada mm. que ver con los traumas o, lo, o la felicidad que tenga esa persona que no la sabe canalizar y terminan en tragedias. Es tiempo de que se concluya un año con unas estadísticas un, un tanto preocupantes que ya las estaremos dando en la próxima semana o pues estaremos abordando este tema de aquí al 31, pero ciertamente que debe existir comedimiento y el Estado debe jugar su rol de proyectar que la seguridad lo que nos ofrece, la poca que tenemos, sea verdaderamente eh, recibida y que la sociedad responda por un comportamiento más adecuado a la, a la fecha y al orden de la vida de protegerse a sí mismo pero proteger a los demás porque usted transita en un conglomerado donde muchos estamos caminando vamos a recibir una, un contacto buenos, buenos días, días. Ah. Buenos feliz días. navidad días. quién nos habla y de dónde días, sí, de los grullón adelante con su comentario el retorno por favor aquí al piso cómo fue no estamos escuchando Sí. La niña de 11 años, ¿no? Qué pena. Ay Dios mío. gracias a usted por llamar. Esta es de la comunidad donde fallece la niña producto de un malvado o unos malvados que tienen zozobra a esta sociedad. Ellos son parte de la zozobra y, de, y, y, y yo diría que convierte en el doble los problemas de cada ciudadano, que teniendo tan poca calidad de vida a la vez tenga que lidiar o soportar o enfrentar un atracador. Que Dios nos libre del mal que a otro le suceda. Así es. ¿Tú te imaginas a esa niña o a esa familia encontrar esa muerte así inesperada? El dolor Porque un delincuente que... le dio la gana a ir a atracar y a... Sinceramente. Eso es penoso. Lamentamos ese, este hecho y fortaleza. Y óigame esto en Nochebuena. Sí. Que el dolor es mayor, sobre que es doble, todo, sí, de tener una claro. cena entre la Por familia, la tristeza. una muerte, un, va, un, uh -huh. un velorio, así es. Es, es eso triste, tiene que caerle triste. todo el peso a ese individuo, a esos individuos. Bueno, este tiempo debe llevarnos a reflexionar también para el uso de las armas de fuego y de los fuegos artificiales que también traen estas tragedias como consecuencia, no solo en atracos y la delincuencia como está hoy al orden del día, sino en los momentos de celebración. No los hagamos tirando disparos al aire. Y los fuegos artificiales dejémoselos a las instituciones que saben usarlas, no de no manera individual, para que no queden luego amputados nuestros hijos, en, en la mejor de los casos, en otros pierden la vida. Y está prohibida la venta a nivel individual, no sé cómo que todavía la gente sí. lo consigue de manera tan fácil. Hay hay colmaderos que uh -huh. no atienden eso, no tienen la no son responsables y, y, y creen, ven más el negocio que otra cosa. Vamos a escuchar otra contacto el, Buenos días. Buen día, mi hermano. ¿Cómo buenos está, días. Oh, ¿cómo está, hola, Juan <ríe> hola Juan Carlos, ¿cuánto tiempo? <ríe> Tiene mucho no te. Sí, sí, oía hay que haber un se ve la salud que hago falta. ¿Eh? No puso a prueba a ver si hacía falta. Sí, sí, sí. Juan Carlos sí. me dio duro en Navidad. Quiero Juan Carlos no hace si. ¿sí? ¿Sí? Mira, es eh, full. Tú Ajá. tienes ser ¿sí? no mencionar los coquitos, ya, ya, ya te lo ¿eh? ah, Julio ah, está medio malito tío, con una gripe. Ya ¿sí? se le lo olvidan bueno, los voy coquitos. Voy a comer coquitos, Juan Carlos. Tengo mi manita sí, de pilón, bien. mi piedra de río y también sí, sí. mi exprimidor sí, sí. Que nadie juegue lo, con lo, mi coquito. Juan Carlos, ¿y sí. ya dieron la regalía en el distrito municipal? Sí, sí, ellos la dieron aquí, pero lo mocharon, mocharon que estos muchachos son la pena, solo la vergüenza. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero Jorge él iba a pagar a tiempo sí. y pagó a tiempo. Eh, mm. Quiero aprovechar, quiero, quiero aprovechar entonces nuestro programa que, que es visto por la provincia entera. Y el país, el y mundo. por qué no nacional también. Sí. Eh, recuerden que la Navidad... Pasa, pero vuelve otra la vida. Viene un año nuevo. Hay que reflexionar. Un tiro al aire puede matar un hermano, un tío, un sobrino, claro, claro. un vecino, una persona muy buena que se puede ser mañana útil para, para la sociedad. Un tiro al aire puede también hasta usted mismo. Un, claro que sea sí, quien suya, lo dispara. Su papá. Dios le Dios puede Dios. no tirar tiro al aire. No, no, no tiren esos tiro al aire porque... Eh, usted no sabe lo que usted puede pedir ahorita. Un tiro no lo hace feliz. Un tiro no lo hace usted importante. Lo importante es la vida. Cuídese en el caso. No beba maniando. Si usted va a beber, quédese en su casa tranquilo. Bote la llave donde usted después la, le dé trabajo para encontrarlo. Porque a veces nos pasamos de contento porque tenemos trabajo a la cabeza. Muchísimas gracias, gracias a ti. hermano. Mucha felicidad. Y nada de tratar que este nuevo año que viene. Que le den muchas cosas buenas Especialmente a usted y a su familia sí, Muchas gracias. Amén, muchas gracias, para ti también, tu igual, familia igualmente. Y toda la gente de la comunidad De Senoví también Que han tenido duras pruebas en, esto, en estos últimos años Sobre todo por el caso de Emily Peguero Llevar la voz cantante y no dejar caer Este tema y pidiendo Exigiendo justicia Gracias Juan Carlos eh, Excelente mensaje de prevención Esa era la línea, esa es la tónica Sobre todo, no hay necesidad de celebrar Lanzando disparos al aire, porque que todo lo que sube baja y en algún lugar cae. Entonces puede afectarnos a cualquiera, de, especialmente aquí mismo a quien lo dispara y arrancarle la vida de un golpe. Es por un raso. acto de irresponsabilidad garrafal. Eh, el arma, las armas creadas para la guerra, para la defensa, ya es un uso común en los civiles. Pues el civil tiene que tener un comportamiento, el civil no debe de exhibir eh, ni usar en actos públicos sí. ni en lugares porque eso está, eso, riñe con la, eso, no está, eso está penado por la ley, más bien. Bueno. Y es un deber de cada uno y, responsable, y, y la responsabilidad de ese cuidado. Hermanos, tenemos a Vladimir Paula desde la Avenida Libertad, ahora sí ya está en vivo con nosotros para presentarnos reportajes de cómo está la zona, por ahí venden muchos cerdos asados. Eh, vamos a ver, adelante Vladimir, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio Lo Prometido es Deuda, Francis, Bulgo, Raquel y los demás amigos televidentes que están en sintonía con nosotros en estos momentos. En el espacio número uno, el de mañana. Miren, esta Avenida Libertad se convierte para este día en un, una gran atracción para San Francisco de Macorís. Y es que se convierte en el espacio preferido de los franco para venir a comprar... El lechón, el puerco asado, el cerdo asado, bueno, es lo mismo, señores. Así que ya estamos en la Avenida de Libertad, miren, como ustedes pueden observar, el porco, el porco asado ya en la puya. ¿eh? El porco asado, el porco asado en la mesa también, mírenlo ahí, bien protegido. Los muchachos están preparados ya para ver... Eh, y esperar que los clientes acudan en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís, en esta Avenida Libertad. Y vamos inmediatamente a conversar con uno de los vendedores de porco asado aquí. ¿Cómo es el nombre es suyo, hermano? Mi nombre es Apolinar, pero me dice Genaro. Genaro. Yo vivo en Acapulco, pañal. Ah, no Genaro, dígame, ¿usted de Acapulco? Sí. Acapulco La Vega. Acapulco La Vega, sí. Wow, Genaro, ¿pero qué lo motiva a venir aquí a San Francisco de Macorís? A que, eh, Macor me gusta mucho el puerto de, de la y de, de, de Acapulco. Cuando van al río, usted ve, Acapulco ¿vaya, y compra mucho puerco allá. Ah, pero que usted es un estratega. Sí. Usted pensó y dijo, bueno, si ellos vienen aquí, yo voy para allá ahora. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tiempo ya tiene usted en, en la elaboración de esto? Yo, yo tengo como cinco años de elaborando aquí también. Como cinco años viniendo aquí a San Francisco también. Qué bueno. Siempre me ha ido bien porque le gusta el sazón mío. Y entre nosotros, justamente le iba a decir que los otros no se enteren, ¿qué es lo que tiene el porco suyo que los demás no tienen? Bueno, tengo un sazón bien de bien. ¿Está bueno el suyo? Bueno, ¿Qué es la libra? ¿Cómo está la libra? A dos y medio la hablando. A dos y medio. Está bien ahí, está cómoda. Sí, está bien, está cómoda. ¿Cuánto cerdo ha matado, ha sacrificado para venderlo? Bueno, yo... ¿Cuánto trajo aquí? Trae, trae trece ahora. ¿Y lo vende los 13, Genaro? Sí, bueno. si la venta se arregla, ¿te se pone bien. Bueno, pues bien, éxito sí. Gennaro en su venta. Continuamos, señores, en la Avenida Libertad, espacio donde se está vendiendo por cuasado en el día de hoy. Hermano mío, ¿y tú cómo estás? pero párate de ahí. Párate de ahí, hermano. ¿Cómo es el nombre tuyo? Junior. Junior, dime, ¿cuántos cerdos va a vender en el día de hoy? 13 Junior, ¿de dónde tú eres? De La Vega. ¿De La Vega? Ay, señores, pero miren, aquí hay datos que no conocíamos... Aquí han venido veganos a vender el puerco asado a San Francisco de Macorís. ¿Por qué ha optado, Junior, venir aquí a San Francisco? Porque los macorizanos siempre no consumen ese de nosotros. ¿Se vende mucho el cedo? Sí, siempre se vende. ¿Y son buenos son buenos los tuyos? Y son buenos. buen merecen... son, buen son. ¿Y el precio cómo está, Junior? A dos y medio. Dos y medio también. Muchísimas gracias, Junior. A Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en vivo, en de mañana, en el día de hoy, para presentarles a todos los amigos televidentes. Miren esto, señores, ya la carne llegó, la carne de lechón asado, el porco asado. Vemos que también tiene pollo por aquí el hermano. Y vamos a ver por aquí, ven acá, hermano, ven acá, ven acá, póndeme por aquí. Vamos a ver porque estamos en vivo en estos momentos para de mañana en la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Háblame, ¿cuántos cerdos va a vender en el día de hoy? ¿Cuánto ha sacrificado? 18. 18 puercos. Sí. Y eso no es mucho hermano No, no es mucho Es poco Es poco ¿Se venden todo? A, ¿A cómo está la libra? A dos yo lo tengo A 200 pesos sí. Pero ellos lo tienen a dos y medio ¿Y qué pasó ahí? Tú lo estás, tú no estás más barato entonces No, que yo siempre le traigo el puerco un poco más barato a la gente de aquí ¿Verdad? Sí ¿De dónde tú eres? De Buenavista de Pimentel Este otro Este hombre de Pimentel, señores Ya hemos conversado con vendedores veganos Y ahora estamos conversando con, ven, con un vendedor de Pimentel ¿Y por qué tú vienes aquí a San Francisco? Porque es más próximo y aquí se vende mucho cerdo. ¿A 200 pesos entonces? Sí, a 200 pesos yo lo tengo. Bueno, excelente. Qué éxito entonces en tu venta. Sí, pues. Continuamos, ¿verdad?, en esta cobertura total desde la Avenida Libertad. Vamos a ver, porque estamos en vivo, a ver qué es lo que este señor me quiere decir por aquí. Vamos a ver, dígame, señor, dígamelo. Yo, yo tengo una inquietud, que ha ido a Inapa como 30 veces. Y yo en el... Eh, eh, en el allá, a través de la universidad. ¿Tward? ¿Tiene problema con el agua potable o qué? No, el, el, el, el es. Tío, bueno, vamos a ver entonces, vamos a darle seguimiento a eso ya. Esa otra información, en el día de hoy estamos en Navidad. ¿eh? Estamos en Navidad, en el día de hoy, y estamos en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, en esta cobertura total, dándole seguimiento para que, eh, conocer un poco más acerca de cómo se encuentra la venta de carne de cerdo ...aquí en San Francisco de Macorís... ...y más en este espacio... ...que se convierte para el día de hoy... ...en la principal arteria... ...si podemos decirlo, claro... ...sin olvidar mi comunidad de Huiza... ...que es donde también se cocina... ...un gran cerdo asado... ...se ve bueno ese porquito asado hermano... ¿Eh? ...se ve bueno... Eh, eh. ...vamos a probar por lo menos un cuerito... ...verdad... ...un cuerito por lo menos... ...un pedacititico... ...un pedacito... ...vamos a ver Junior... Ah. ...está crujiente... Está crujiente, está bueno, tiene buen sabor. ¿Cómo es el nombre tu hermano? Arami González. ¿Arami González? Sí. ¿De dónde eres? De Pimentel. Sí. ¿Arami? ¿Cuántos cerdos ha traído aquí a San Francisco de Macorís y por qué ha optado venir aquí a venderlo? Ah, oh, yo he traído cuatro puecos. aquí se vende temprano, la gente lo busca. ¿Lo vende inmediatamente, Arami? No, eh, se vende temprano. Muy bien, ¿y cómo está la libra entre, noso entre nosotros aquí? A 200 ¿A 200 pero para allá lo están vendiendo y medio arami ¿por qué tú lo vendes tan barato qué pasó ahí? Callado ahí te sabe para uno acomodar la gente para que venga a comerse su puerco es la primera vez que viene aquí a San Francisco a vender tu cerdo o ya lo ha hecho en otras ocasiones no, todos los años nosotros vengamos aquí viene por aquí entonces sí. qué bueno qué bueno Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís venta de puerco asado la principal arteria comercial de esta ciudad es San Francisco de Macorís a medida de que va pasando el tiempo podemos notar ...cómo se va incrementando el... ...cómo se va incrementando el tránsito... ...ya el, los vehículos comienzan a salir... ...por allá más porco asado señores, mucho más... ...pero no solo porco asado... ...hay que decir también que aparte del porco asado... ...observamos también que se vende mucho pollo... ¿eh? ...también mucho pollo asado... ...como vemos las imágenes por allá... ¿eh? ...mucho pollo asado también... ...ahí está... ...en vivo... En estos momentos para de mañana, eh, en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Principal zona de esta ciudad donde se instalan los vendedores de puerco asado. Cobertura total para de mañana, en este 24 de diciembre. En cámara, el Junior y aquí, Vladimir Paula, vuelvo con ustedes. Y por ese informe, este, estas primeras horas de la mañana, viendo cómo se desem, eh, inicia el día de Nochebuena, pero es interesante lo que se... Los datos recopilados ahí. Lo que se da ahí. De la vega. Sal, saber que ven como mercado... Viable San Francisco de Macorís, venir desde allá, en vez de tú ir a 30 kilómetros, ellos vienen y te lo traen. Parece aquí Parece que hay muchos mercados, sí, claro, Entonces cantidad. vienen para acá. Además, lo, los precios, ¿cómo están 18, diferentes? 18, cerdos, sí. 10 cerdos. Y, a 200. ¿Y los costos de la libra, cómo lo ponen sí. diferente. 50 Unos pesos o Otros 200, bueno, ahí hay fuerte competencia. Ahí está, Le, eh, decía también, a cuidado las damas cuando crucen por ahí, por la Avenida Libertad. Con el pelo lavadito porque el olor de esos cerdos y el carbón, eso se queda entripado como decimos. Eh, en y, la, y la brasa que ponen para que y se hoy, lleven los lo, lo, al, al igual que el 31 es el día del tubo, que hay que andar con su pelito ahí recorrido <risa> para luego las fiestas, estar espectacular. recomendarle a la señora que vaya precisamente con el dinero... Que va a usar ahí para que no esté sacando dinero frente a los delincuentes. Sí, sí, sí, sí, sí. No se que están ahí al lado. ellos no están, se expongan, por Ellos Dios. están eh, vigilantes. Aquí no. Y tú no ves un policía por ahí. No lo vi. Sin embargo, en los Entonces, centros bancarios están reforzadas la seguridad. Afuera. Afuera. Y los comercios. Eh, los grandes supermercados también. Aquí tienen más Y vinilante. los hijos de Machete. Mi policía. Sí, sí, sí. Ahí sí están. Entonces no exponerse a las garras del delincuente y que vayan a buscar a su cerdo claro. para que lo lleven a su mesa y, qué bueno, y que bueno y que haya pan y comida en las mesas de los menos de los más necesitados así es, es un... que dios te oiga sí. <risa> así mismo lo vamos una pequeñísima pausa retornamos con más contenido aquí en de mañana Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Volvemos con Vladimir Paula porque nos tiene ahora otro reportaje. ¿Qué va a hacer usted en Nochebuena? Vámonos con la Avenida Libertad con Calle Castillo. Adelante, Vladimir. Buenos días. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Apenas inicia el día. Es tempranito. ¿eh? Estamos en De Mañana. Pero les recuerdo que hoy es Nochebuena y se observa Señores, increíble como a esta hora de la mañana ya el dinamismo, ya San Francisco de Macorís comienza a sentir eh, la presencia de sus ciudadanos. Pues hoy en esta Noche Buena hay muchas expectativas y vamos a conversar con mucha gente a ver cuáles son sus planes para esta Noche Buena. ¿Qué piensan hacer con el caso de este pan, hermano mío? Dime, a ver, 24 de Noche Buena, ¿cómo la va a pasar? ¿Qué piensa hacer? Bien, compartir mucho con la familia, tú sabes. A veces su cervecita, tranquilo en su casa. Sin, sin salir ¿Y comer con... y comer. Comer mucho. Puerco. Lo que y sea. Comita, coquito. Cantelera, lo, lo de todo. De todo. Que disfruten todos. Gracias. Continuamos en esta avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. 24. ¿Qué piensas hacer en el día de hoy? Bueno, ella no quiere salir por las cámaras. Vamos a ver, señores. Se siente, ¿verdad? Ya el dinamismo comercial. La gente ha comenzado a salir a las calles. En este 24, hoy es Nochebuena, hermano mío. ¿Planes para el día de hoy? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo lo va a pasar? Bueno, pensamos pasarla bien, pero lo que no hay es dinero, no se dinero? ve. No hay dinero en la calle, no sabe dónde que está metido el dinero. El dinero lo tienen los funcionarios, no lo quieren dar a la calle. No lo quieren dar, lo tienen cogido en los bolsillos. Suelten ese dinero para que mañana den un voto por ustedes. Ay, mi madre. Ahí está, señores. 24, tempranito, hora de la mañana, pero hoy es Nochebuena. Mi amor, y mañana es Navidad, pero planes para hoy, en esta noche buena. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué va a hacer? Comer mucho pueco asado, bailar mucho y beber mucho. Ahí y va. gozar esta Navidad. Eso, felicidades, feliz Navidad. 24, día muy esperado por todos, para comer, para beber, para disfrutar. Hermano, ¿qué piensas hacer esta noche buena, este 24? Hay algo bueno, comer agua, hacer una cena bien buena, para pasarla bien en nuestra casa. Bien. Muy bien, me alegro mucho de ver a ustedes también. No igual, que disfruten, señores. 24, Nochebuena, hermano, planes para esta noche, ¿qué piensas hacer? Bueno, pues una cenita hoy, una cenita, un cenita tranquila, familia, los hijos, la mujer, tranquilo, veamos un poquito de romo ahí, tranquilo. Hey, bien, mover. bien, bien, que bueno, así se expresan algunos de los dominicanos, estamos en este momento en la Avenida Libertad. Con, eh, ...con Castillo, aquí en San Francisco de Macorís... ...y seguimos conversando, ¿verdad?, en esta mañanita, hermano... ...¿planes para esta noche, Nochebuena, 24... ...¿cuáles son?, ¿cómo la va a pasar? Claro, Vamos a pasar gozando... ...no voy viendo porque el eh, bebé es malo... ...pero, vamos a pasar bien, vamos a pasar bien... ...sí, bueno, eh, bueno. sí, sí... ...¿cómo de esa misma manera... ...los franco-macorizanos en el día de hoy... ...en este 24 de diciembre... ...24 de diciembre... Día de Nochebuena, día donde la familia se junta, ¿verdad?, para compartir, para cenar, para, para beber, para disfrutar. Y le recordamos que de mañana es Navidad, mañana es Navidad. Y continuamos en esta Avenida Libertad en vivo para el programa de mañana. En estos momentos cruzamos la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís y continuamos hablando con nuestra persona. Vamos a trasladarnos a esta otra parte para seguir hablando con nuestra gente, el tránsito se incrementa. El tránsito se incrementa a medida de que va pasando el, tiemp el tiempo en una de las principales eh, avenidas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, como lo es la Avenida Libertad, aquí en esta ciudad. Muchísimas gracias. Y continuamos conversando con nuestros hermanos ciudadanos franco-macorizanos. ¿Planes para esta noche? Bueno, hermano. ¿Estás tranquilo en casa? está en familia? Como hay tranquilo y buscarle a Dios que a lo mejor. Qué bueno, qué bueno, señores, ahí está. Miren esta zona también, ¿eh? mucho comercio y nos encontramos justamente con mucha gente, muchas figuras de la política, de educación, del deporte. ¿eh? Ese caso del maestro Sisto Gabén, maestro. 24 de diciembre, un día muy esperado por todos. Planes para usted y los suyos en el día de hoy. Bueno, noche? bueno, esta noche compartiremos en familia, precisamente tenemos nuestra madre aquí y nos vamos a juntar todos nuestros hermanos y toda la familia a compartir con la doña de manera que de eso se trata, que la gente pueda compartir sanamente, con moderación, sin pasarse, para que nos cuenten para el 2019. Qué bueno, Cito Gavín, presidente de la ADP, Sesional Duarte, aquí en San Francisco, sus planes para esta noche. Noche buena, hermano, ¿cuáles son hoy? ¿Qué va a hacer, ¿Cómo la va a pasar? Espero pasarla bien con mi familia? ¿Con su familia, tranquilo? Sí. Es bueno, y este el don, justamente lleva parte de lo de la cena. Mírenlo ahí. mi amor, planes para esta noche, en este 24 de diciembre? ¿Pasarlo bien? ¿Y por aquí? Nochebuena, 24, muchos flujo comercial, mucha gente comprando, comiendo. ¿Cuáles son los planes usted para ir con los suyos? No, disfrutar con mi familia, cenar con mis hijos, con mi mujer y disfrutar esta Navidad que está buenísima. Sí, qué, buena. Ya. qué bueno. Si Energía positiva por parte de este franco macorizano también. Mano mío, ¿y usted cómo está? ¿Todo bien? bien. Tranquilito entonces. Manso, manso. ¿Cómo manso. va a pasar hoy? Bien, Manu, si hay Cuarto, coño, que es lo que queremos. A ver, la sí, carnita temprano hoy. ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿La bebida? ¿La no, bebida? Vamos a beber no hay un traguito, ¿verdad? Obligado, tranquilo, pero hay, pa hay paso. Con comedimiento, ¿cómo no? ¿Cómo no? Qué bueno, mi amor. 24 de diciembre, ¿planes para esta noche? Nada. <risa> ¿Nada? Hoy no tiene planes la señora, caramba. Viejito, ¿y tú? En verdadera de carne, pero tiene planes también para hoy, ¿verdad? De comer mucho. ¿Comer mucho Comer mucho. ¿Verdad? Lo único que va a ser hoy es... La, no... No, mañana quizás. Mañana, un traguito, un trajito, ¿verdad? Tranquilo. De qué bueno, qué bueno. Así se expresan en el día de hoy la gente, ¿eh? la gente que quiere disfrutar, la gente que en esta Navidad quiere pasarla bien. ¿Planes, sí. pa, planes para esta noche cuáles son? ¿Eh? Los planes para esta noche. Bueno, beber mucho. mucho. Y comer. Beber y comer. Tranquilo. Y tranquilo, bueno, su qué bueno, qué bueno, bueno. Continuamos por aquí, hermano mío. Planes para este 24 de diciembre, noche buena. Un salcocho a la noche. Ay, ay. Un sancocho Un salcocho. Va a quedar bueno. ¿Cuánta carne? ¿Cuánta carne? Eh, eh, no sé se le Claro. Que disfrute entonces. Continuamos conversando con los ciudadanos. Planes para este 24 de diciembre. No tiene lo pero vamos a tranquilito bueno, entonces. Bueno, ¿Planes bueno. Para este 24. Bueno, Día de noche bueno. y sí, ellos lo estamos pasando bien en casita y no salí mucho a la calle porque la cosa está media jodona, ahora mismo no se puede salir, ¿verdad que no? Entonces, eh, hay que dicen en paz con los demás, porque no se puede andar y uno en el medio haciendo otra buscada, y cosas, hay que mantenerse en la casa. Muy bien, buen consejo de un hombre que sabe, de mucha experiencia. Así se expresan en el día de hoy los ciudadanos, los franco en este 24, fecha muy importante, ¿eh? Donde celebramos Nochebuena, porque mañana es Navidad. Es todo por el momento en esta cobertura especial para Nochebuena en Cámara, Junior. Para de mañana, Vladimir Paula. Famosa bueno. telera también, Francis. Ahí Mucha es, telera, Raquel. Mira Gracias el asado, la telera. Y con esto, ya de, por hoy. Bueno, agradecer el mensaje que nos manda Rita Pantaleón, de, la maestra Rita desde eh, Conuco Salcedo. Ellos tienen una, un mensaje de Navidad para toda la población. Si nos dan 10 segundos, se los comparto. Conuco en la red se une a la alegría de la verdadera Navidad que se manifiesta en la actitud solidaria de los menos favorecidos. La solidaridad es uno de los activos que conforman el capital humano en nuestra comunidad. Que nuestra vida sea constante en Navidad para hacer a Jesús más cercano a los demás sin necesidad de publicidad. No esperemos manifestaciones de magnanimidad. Jesús se dice presente en cada día en el que tal vez no nos cae muy bien y en el que no no comparta nuestras ideas en la persona con quien no tenemos ninguna empatía. Es un reto de seguir a Jesús que deben hacer en cada corazón en el día de mañana. Así Con que ahí está el mensaje, mensaje para que nos manda la maestra Rita Pantaleón de Seconuco. Con este mensaje nos despedimos en el día de hoy. Esperamos reencontrarnos en la próxima entrega. La feliz Navidad, feliz Nochebuena.